Estamos en un momento bastante crucial del, del campo disciplinar, de la comunicación, por un lado por lo complejo del, del objeto, ¿no? la comunicación es en sí un campo de tensiones, en un momento donde las comunicaciones, la comunicación y las comunicaciones tienden a mercantilizarse e incluso hay grandes disputas acerca de qué rol le cabe al Estado, quién debe regular. Eh, y si es el mercado, ya que la comunicación es una mercancía quien debe equilibrarse automáticamente creo que volver a poner eh, o insistir desde nuestro campo con la idea de la comunicación como un derecho humano fundamental es otra de las aristas que yo le agregaría a ese profesional que nunca pierda de vista que está trabajando con un derecho humano fundamental con el que, que es su derecho también como comunicador y ciudadano pero al que debe contribuir a desarrollar.